Buenas, buenas, este, otra vez por acá y, el, y seguimos, seguimos yo con muchísimo gusto eh, estar grabando, estar acá con Alejandro Braille. Eh, Hoy nos vamos a referir a Ramón Carrillo, pero fundamentalmente a la ucronía de Ramón Carrillo. ¿Qué es una ucronía? La ucronía o historia alternativa es un género literario que propone una proyección a partir de un punto en historia de lo que hubiese pasado si no hubiese ocurrido lo que ocurrió. El desarrollo de un mundo alternativo. Eso es la eucronía, es un ejercicio que vale la pena hacerlo aún con nuestras vidas. O sea, pararse en un punto en nuestra vida en donde uno se pregunta y si hubiese hecho otra cosa de la que hice, ¿cómo sería mi vida? Es un interesante ejercicio. Y en este caso lo vamos a hacer con Ramón Carrillo, ya bueno revelando eh, esta intención de formalizar una ucronía, una ucronía de Ramón Carrillo. Para lo cual, primero vamos a tratar de, de hacer un bosquejo de nuestro mejor doctor. Te pongo una imagen, un, un segundito, ahí que lo vemos en una charla, vestido con el guardapolvo blanco que seguramente es la vestimenta que él más amaba y charlando con otros colegas, yo le decía a Alejandro recién esa imagen es muy significativa porque él está como médico atrás hay un negatoscopio, hay la radiografía de un cráneo frente discúlpenme los detalles, y él hablando y el resto escuchándolo con todos con la mirada puesta en él algo infrecuente en la medicina. Seguimos acá con nuestra imagen. Carrillo quiso un sistema nacional de salud único. Y en las décadas posteriores a su paso por la sanidad argentina, no se dejó de desarrollar empresas con fines de lucro en el sector de salud. Por eso, hoy... Esa cobertura presenta un sistema triple, con prestaciones ofrecidas por el Estado, gremios y empresas, en cuya interacción recíproca a menudo es el sistema estatal, público y gratuito el que se resiente. Carrillo fue un científico genial, un sanitarista descollante el prócer de guardapolvo blanco, al que le debemos un eterno agradecimiento. Sin embargo, el legado más importante de este hombre fueron las ideas, principios y fundamentos que impulsaron y sostuvieron ese accionar. Este médico, sanitarista, funcionario y político, nos recordaba en cualquier ocasión que, Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Debemos pensar que el enfermo es un hombre, que es también un padre de familia, un individuo que trabaja y que sufre, y que todas esas circunstancias influyen, a veces mucho más, que una determinada cantidad de glucosa en la sangre. Así humanizaremos a la medicina. El médico, el doctor del pueblo, agregaba, en una sociedad no deben ni pueden existir clases sociales definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. La medicina moderna tiende a ocuparse de la salud y de los sanos. Y el objetivo principal es ya no curar el enfermo, sino evitar que se enferme. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. A los fines de la salud pública, es más importante proporcionarle a la madre los medios para que, una vez que tenga al hijo, pueda defenderse de las contingencias posibles o bien otorgar al padre los medios materiales para atender al nuevo hijo. Solo a modo de resumen, el doctor Carrillo entre 1946 y 1916, 54, le dejó a nuestro país 141 nuevos hospitales, 60 institutos especializados, 50 centros materno-infantiles, 16 escuelas técnicas en sanitarismo, 23 laboratorios e instituciones de diagnóstico, 9 hogares-escuelas, centros sanitarios y centros de salud en todas las provincias, campañas integrales contra las endemias, logrando la eliminación del paludismo, sífilis, tifus y tuberculosis, entre otras. A esta cuantificación desprolija e incompleta hay que agregarle lo que no se puede mensurar, eso que todavía el mundo moderno no puede comprender. La sinergia ha sido y es un instrumento del marketing, apropiado para estimular el trabajo en equipo. Un globo de ensayo que le sirvió al neoliberalismo para descalificar el trabajo cooperativo. Mm. Ese que se sincroniza con la voluntad popular. El egoísta... Cree en la suma de individualidades. Una de las grandes virtudes de Carrillo fue la de poner en marcha un enorme mecanismo que con el funcionamiento fue perfeccionando su prestación. Todo fue producto de una voluntad política y un pueblo que pudo entender que nadie se salva solo. Los peronistas muchas veces nos perdemos en la niebla de la nostalgia. Otras veces hacemos un ejercicio reflexivo y nos adentramos en el mundo de la ucronía. Es difícil pensar una Argentina sin el golpe del 55, sin la proscripción del peronismo, sin los desaparecidos, con la industria desarrollada, en ese mundo alternativo, ¿cómo sería hoy el sistema de salud? El 26 de diciembre de 2018 comenzó a construirse lo que hoy es una referencia histórica. Sí, una referencia histórica de la salud en nuestro país. Dos años y cuatro meses después se ponía en marcha el Hospital Central Ramón Carrillo en la provincia de San Luis. En la provincia de San Luis. Los casi 9 millones, 9 mil millones, 9 mil millones de pesos es la mayor inversión que se hizo en la provincia para construir un coloso que no tiene precedentes en la República Argentina. Con 50.000 metros cuadrados cubiertos, el Ramón Carrillo es un hospital digital. Recientemente, cumpliendo con los más altos estándares, el nosocomio puso en actividad un sistema de inteligencia artificial para optimizar las tareas en diferentes áreas. Acá pongo algunas algunas imágenes para que puedan observarlo en modo diapositiva eh, que las hemos tomado, con uno observa primero el, el, el espacio, bueno, eso es, eso es un, un quirófano múltiple con equipos de alta tecnología, lo que es la parte exterior, no solamente la, la estética, sino la, la cobertura, el tamaño, los metros cuadrados cubiertos que, que tiene. Eh, es, eh, en lo que yo opino, es, es decir, cuando vi esto y vi la nota y leí la nota de Alejandro, le dije a mi pareja, tengo inmensas ganas de agarrar el Clio y arrancar para San Luis a ir a verlo personalmente, porque eh, dudo que haya algún emprendimiento privado de esas características y de esa, de esa calidad. Lo dudo, sin, con sinceridad lo digo. Te escucho. Eh, con respecto al sistema de inteligencia artificial, eh, es un modelo de herramienta que permite optimizar la digitalización de cada uno de los sectores para obtener determinaciones que ayuden a un mejor desempeño. En el mismo predio, 40 departamentos repartidos en cuatro edificios albergan a residentes y médicos del interior de la provincia y también del país que desarrollan su labor en el hospital. ¿Puedo hacerte un, un puntito ahí? Sí, claro. eh, cuando yo fui a trabajar a, a Neuquén, en la Patagonia, uno de los temas fundamentales es dónde vas a vivir la cuestión habitacional del que va a trabajar. Y entonces este, ahí estaba yo con la, con la madre de, de mis hijos eh, intentando alquilar algo en el Alto Valle. Porque la provincia de Neuquén había cortado, antes brindaba, te pagaba el, el alquiler o tenía lugares para... este. Y entonces era... Eh, difícil, inclusive cuando se, se hacían los concursos cuando yo participé, había muchas personas que no lograban alquilar, sabían que no iban a alquilar y eso ya era motivo de retirarse. Entonces es muy importante esto que han hecho en la, en la provincia de, de San Luis, de aparte tener un lugar para que se alojen los, los profesionales. Eso es eh, fundamental en la cuestión de, de costos, de la vida cotidiana, de aquel agente o de aquella agente de, de salud que va a tener inconvenientes con el tema de la vivienda y que vos tenés que tener eso resuelto para darle estabilidad profesional y sobre todo emocional. disculpa la interrupción, me parecía que era el dato ese podía servir. Eh, el hospital posee además la única farmacia robotizada con consultorio farmacéutico ¿Mirá? en la región. Mirá. Se formaron más de 500 profesionales y se practicaron más de 125.000 atenciones ambulatorias en las 35 especialidades que posee el carrillo. 400 camas y 27 son de terapia intensiva, cada una con espacio exclusivo. Dos de ellas están acondicionadas para el gran quemado y otras dos con aislamiento. 16 son los quirófanos. Estos son algunos de los objetivos que se fueron cumpliendo. Solo el puntapié de la proyección jerárquica que prevé el Centro Asistencial de Cara al Futuro, con el fin de centrarse en la innovación de excelencia en la ingeniería sanitaria. Tal es así que durante el mes de septiembre del pasado año, el Ramón Carrillo fue premiado en Toronto, Canadá, ...en el Congreso Internacional de Ingeniería Clínica... ...tras ser la única institución médica de Latinoamérica... ...que cumplió con una infraestructura... ...de excelencia en ingeniería sanitaria. Todos los días... ...1.400 integrantes de distintas áreas... ...y 380 médicos... ...le dan vida al hospital... ...que sentimos que es de todos. Todavía está en desarrollo el pico de mayor rendimiento será en algunos años, cuando la tecnología y los recursos humanos logren caminar juntos. Claro. Lo dicho es solo una pequeña reseña de lo que realmente es este hospital, que además es una escuela. Lo más impresionante no es lo que tratamos de describir. El secreto de este coloso es para quién está hecho. Mm. Tal cual. Más de la mitad de las personas que fueron atendidas no tenían obra social o pertenecen al profe. Esa obra social que hicieron para los nadies. A ninguno de ellos se le cobró un solo peso. Cerca del 20% de los atendidos pertenecen al PAMI. El 30 restante son prestaciones a obras sociales que tienen convenio con el Hospital Central claro. Ramón Carrillo. Solo unos pocos no pueden atenderse en el hospital. Son los que tienen obra social que no tienen convenio. Situación que solo depende de la obra social. Es muy alentador encontrar en el hall central a personas que tienen realidades totalmente diferentes. Sin embargo, todas son tratadas igual. A todos se los cuida de la misma manera. Este cronista conoció este lugar, este lugar por dolorosas razones y mientras esperaba noticias que finalmente fueron tristísimas, un hombre mayor, custodiado por su nieto, se pegaba a un vidrio y no podía dejar de mirar el cerro teñido de verde. Lo habían operado de cataratas y él había pensado que jamás volvería a ver. Hay una estatua de Ramón Carrillo en tamaño natural que custodia todo lo que pasa en el hospital y uno no puede dejar de pensar que a pesar de todo lo que hicieron, algunas cosas pasan igual. A continuación, eh, si a vos te parece, te pido permiso. Sí, claro. uh, eh, eh, tenemos un, un video que estuvimos eh, que, que pudimos rescatar, está editado por la provincia de, de San Luis, en razón de la inauguración de este hospital, nuestra intención es mostrar eh, el, el hospital, aparecen los logotipos del estado de San Luis, que nos parece lo más normal, y luego hay una explicación y demás. Y con eso nosotros este, nos, vamos, nos vamos retirando, ahí lo van a poder ir, ir viendo. En un ratito volvemos. 32 hectáreas, 50.000 metros cubiertos, capacidad 400 camas, 40 departamentos para residentes, 16 quirófanos, 2 híbridos, tercer nivel de atención y octavo de complejidad, docencia universitaria, bioseguridad, sustentabilidad, eficiencia energética, salud humanizada, centro inteligente de monitoreo, tecnología de avanzada, bioingeniería. Hospital Central Doctor Ramón Carrillo, un nuevo paradigma en salud. En la historia de la salud pública argentina, hay un antes y un después de Ramón Carrillo, el médico del pueblo, el sanitarista, el investigador, el político y educador, el negro cirujano, como se decía a sí mismo en broma. Hoy más que nunca, con una pandemia que atraviesa al mundo entero, su figura cobra enorme importancia. Nacido en 1906 en Santiago del Estero, estudió medicina en Buenos Aires. Entre 1930 y 1945, se dedicó a tareas de investigación y fue profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Recibió premios, becas y honores. Pero se estaban gestando grandes cambios en el país y Ramón Carrillo decidió ser protagonista de la historia. Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un ministerio de ganadería para cuidar a las vacas y que no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente. Estas palabras de Juan Domingo Perón fueron el prólogo de la mayor transformación en medicina social. Transformación que fue pensada y llevada a cabo por Ramón Carrillo, el primer ministro de salud de la Argentina. Durante su gestión, la esperanza de vida crece de 61,7 a 66,5 años. Erradica el paludismo. Reduce la tuberculosis a niveles mínimos y la prevalencia de enfermedades como el Chagas, la brucelosis, la lepra, el tifus, la sífilis, la fiebre amarilla. El índice de mortalidad infantil desciende hasta casi la mitad. Carrillo pone en marcha un plan sanitario para ampliar la cantidad de camas disponibles, promoviendo la creación de hospitales, centros de salud, institutos de especialización, centros de higiene materno-infantiles y laboratorios. Entre 1946 y 1951 se construyen, a lo largo y ancho del país, 21 hospitales con una capacidad de 22.000 camas se establece la gratuidad para la atención de pacientes, los estudios, los tratamientos y la provisión de medicamentos. Durante ese período, el tren sanitario justicialista Eva Perón recorre de norte a sur la Argentina, llegando a parajes donde nunca antes había pisado un médico. Carrillo sostenía que la sanidad pública no se podía desarrollar si no se daban dos condiciones. Un estándar de vida alto de los trabajadores y una elevada educación sanitaria del pueblo. En sus propias palabras, debemos defender nuestra salud con el mismo ahínco que cuidamos y defendemos nuestra libertad. La libertad en todas las formas es un derecho del pueblo. La salud, en todos sus aspectos, es también un derecho del pueblo, aunque menos conocido. ¿Acaso fue precisamente por ese pensamiento o por haberse enfrentado a los laboratorios produciendo medicamentos desde el Estado, o por haber multiplicado los servicios médicos para todos. Quizás por todo eso, Ramón Carrillo murió en 1956, pobre, difamado y lejos de su tierra. Tenía tan solo 50 años y había producido una verdadera revolución en la salud pública. El nombre del nuevo Hospital Central de San Luis es un homenaje a este visionario. Gracias, doctor Ramón Carrillo. Vamos a poner lo mejor de nosotros para hacer honor a su legado.